¿Se acercó? Una aprobada. Se acercó la unidad para la la ciudad. ¡Es ¡Es El sector de clase está en lucha y desde nuestro sindicato de clase, como no podía ser de otra manera, apoyamos esta huelga porque somos conscientes de que esta huelga es la vanguardia de la lucha contra la uberización de la sociedad. Los y las taxistas están luchando y dando una buena pelea para no entregar su puesto de trabajo. También hacemos un llamamiento a que se asumen a este conflicto los asalariados, de VTC, también trabajadores, que no son enemigos de los y las taxistas. En este caso son también víctimas directas de la uberización de la sociedad desde el taxi queremos dar las gracias a Cobas por el apoyo que nos han